Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una comida especial que nos ha pedido nuestra amiga Bianca. Y es acelgas a la estrebeña. Y los ingredientes son 500 gramos de acelgas, 500 gramos de patatas, una cebolla, tres huevos, una cucharada sopera de pimentón, dos dientes de ajo sal y aceite de oliva Bianca lo primero que tenemos que hacer es echar las acelgas en una cacerola luego echamos agua y tiene que hervir mientras está hirviendo las acelgas vamos a poner a calentar aceite de oliva, ya se ha calentado y ahora hay que echar las patatas y la cebolla, y se tiene que pochar. Ya están pochadas las patatas y ahora las apagamos del fuego y las reservamos para luego. Ya han hervido las acelgas y las apagamos del fuego. Ahora tenemos que escurrirlas y que deje reposen un poquito. Ahora ponemos a calentar aceite. Ahora lo que hacemos es rebar el ajo un poquito y a continuación echamos las patatas con la cebolla y las acercas se mezcla bien y ahora echamos el pimentón con la sal se mueve bien Tiene que mezclarse bien. Se ha mezclado bien el pimentón y tiene que estar poco tiempo para que no se queme. Ahora lo tenemos que pasar a la fuente del horno. Y ahora vamos a extenderlo bien en la fuente del horno, para que esté bien por todos los lados. Ahora lo que tenemos que hacer es batir los huevos. ya hemos acabado de batirlo, y ahora se echa por encima bien extendido y lo ponemos a gratinar en el horno a 200 grados Ya está gratinado. Mirad qué rico está. Y ya está listo para comer. Mirad qué ricas acercas a la extremeña. Tenemos unos platos espectaculares en toda España. Iremos haciéndolos. Bueno amigos, espero que os haya gustado las acercas a la extremeña que hemos hecho hoy. Y en especial la bianca, que fue la que me lo pidió. Así que ya sabes, Bianca, ¡hacerlo! Y lo que tenéis que hacer todos es dar me gusta, suscribiros, y hasta la semana que viene. ¡Adiós!